El PIN 2014 hace honor a su lema, Emprendernos Une, ya que ha unido a tres universidades líderes en México y en toda Iberoamérica, que junto con el Santander y Universidad México y la División Global Santander Universidades, han organizado el gran evento del emprendimiento universitario iberoamericano. Es la renovación de un enorme compromiso, de un compromiso en favor de la educación superior de un compromiso en favor del desarrollo científico y tecnológico en nuestras instituciones y en nuestras sociedades. Tenemos que estar conscientes que el conocimiento, el saber es para servir y para servir para que el rostro que muchos países latinoamericanos, incluyendo México, que hoy son rostros sufrientes, tengan un rostro más sano. Que demos a la sociedad una vida más digna para todos los que aquí vivimos. Un compromiso real, que realmente ayudemos a dignificar a la sociedad. La educación es una de las claves para seguir resolviendo, atendiendo necesidades en nuestras colectividades. Desde su creación, Red Emprende ha logrado que más de medio millar de emprendedores y emprendedoras se hayan beneficiado directamente de sus programas y acciones. 500 buenas cabezas con corazones apasionados. Y hemos apoyado en su creación o en su desarrollo a más de 200 empresas. Es imperativo que cada una de las instituciones, empresas, universidades y autoridades no dejemos que los proyectos, iniciativas y experiencias que se viven en este gran evento se queden aquí. Por eso, desde Santander nos comprometemos a que lo discutido en este foro haga eco. Y así fortalecer esta plataforma para que los sueños de los emprendedores sigan despegando, trazando nuevas rutas y creando un mejor futuro. Seamos igual de ambiciosos que los emprendedores, pongamos toda nuestra energía para que el alto porcentaje de jóvenes en Iberoamérica y en nuestro país que tienen ganas, las ideas y el empuje, se arriesguen a emprender. Y deseo de verdad que esto sea de enorme utilidad para nuestras instituciones, pero particularmente para nuestras sociedades. Enhorabuena.